¡Fanny Salizayanara! Este es un nuevo video en el canal, pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, le des un buen like a este video y que compartas este canal con todos tus amiguitos. Pero si estás fuera de solo suscríbete, pero ya no serás más fuera de alone porque ahora yo soy tu gran amigo. Y por cierto, síganme en Instagram como SamboCool 070909, perdón. Y en TikTok igual, acá les dejo el link de la descripción para que vayan a seguirme. Y también coméntenme en qué videos quieren que haga. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡comencemos! yo y tan emocionados porque hoy con ciencia o bueno, el número 3 vamos a hablar del ciclo del sol y de las estrellas en general. Pero bueno, cómo comienza este proceso? Según estudios de los astrónomos, científicos, etcétera, las estrellas y el sol se forman en unos lugares del espacio llamados nebulosas. Y estas son formados por compuestos de supernovas. Y el sol se fue formando, cogiendo esa materia de la nebulosa, específicamente hidrógeno y helio. Y poco a poco fue cogiendo esa materia para formarse, se fue organizando hasta que llegó a ser el sol. Después a su mediana edad, como ya está ahora, ya poco a poco va sacando hidrógeno de su cuerpo, lo que haría que se inflara más. Pero ¿por qué se inflaría más? Porque... Cuanto más hidrógeno saca de su cuerpo, atrae más helio para seguir vivo, y como los globos, estos se inflan. Y el sol no es la excepción. Entonces poco a poco se van inflando, inflando, inflando, hasta que se vuelven en una gigante roja. Esto hará que tenga el tamaño 45 meses más grande que el sol normal que tenemos ahora. Lo que haría que se tragara Mercurio y Venus y probablemente la Tierra. Pero si no se traga la Tierra, ya no habrá condiciones habitables para vivir ahí, ya que el Sol estará más cerca y la Tierra estará ardiendo a más de 400 grados centígrados. Se evaporarán las mareas y esto hará que ya, ya se extinga toda la vida en la Tierra. Los planetas habitables hasta en ese momento serían Júpiter y Saturno. Esto significaría y también demostraría que cualquier planeta puede ser habitable, solo que a diferente distancia. Finalmente, el sol poco a poco se le va a acabar el hidrógeno, pero ya tendrá tan poco hidrógeno que ya no podrá coger más helio. Finalmente, el sol disminuirá su tamaño hasta convertirse en una enana blanca, que sería más o menos el tamaño de la luna. Pero tranquilo, esto no va a pasar ahora, pasará en 5 mil millones de años. Pero estos no son los únicos finales que pueden tener las estrellas. Pero ya que el Sol es una estrella de un tipo de los tipos de estrellas que están clasificados, de los que no van a sufrir una supernova. Ahora sí, las supernovas son explosiones grandes que son capaces de destruir todo el sistema solar cuando una estrella muere. Entonces, hay cuatro tipos de muertes de estrellas diferentes. Uno es la enana blanca, que es la del Sol, la única que no morirá por el supernova. En la segunda, estrella de neutrones, se provoca una supernova y junta tantos neutrones que se convierte en una estrella de neutrones. Tercero, se convertirá en un agujero negro, hará una supernova y tendrá tanta materia vacía que se convertirá en una, un agujero negro. Y en, lo, y en la última muerte que pasa en el ciclo de vida de las estrellas Es cuando se forman en nebulosas Porque pues se, for, se forma una supernova Que toda esa materia destruida se juntará y hará una zona Donde se volverá a juntar esa materia Para algún día volver a ser más estrellas Y así es como concluimos el ciclo de las estrellas Así que si te pareció importante este video me serviría mucho que le des un buen like, sus, suscríbete y compártelo. Y también me haría muy feliz que comentes este video para mejorar mi progreso y también para saber qué otros videos quieren que haga. Así que nos vemos mis queridos amiguitos.